En este día tan especial, es un día, bueno, tuvimos el feriado el lunes, pero es hoy la fecha importante, donde Enrique Timmerman, que lo saludamos y lo recibimos con un fuerte aplauso, Hola, Enrique, historiador y profe de historia, nos va a estar compartiendo un poquito sobre la vida del general Don José de sí, sí. San Martín. Bienvenido Enrique, ¿cómo gracias estás? Gracias por venir, gracias por venir de nuevo. No, por un favor, placer. gracias a ustedes por invitarme, es un gusto estar acá. ¿Por, gracias, ¿por qué lo conocemos a San Martín como el padre de la patria? ¿Por qué le llamamos de esa forma? Me toca el corazón a mí. <risas> eh, porque San Martín es el héroe de la independencia, uh -huh. es el que gestó la independencia y nos dio la independencia a nosotros y a otros tres pueblos, ¿sí? Chile y uh -huh. Perú. Por eso se lo llama el padre de la patria. Uh -huh. ¿Sí? La verdad que un, una persona que, que se la jugó toda por nuestro país, ¿no? Total. Hombres valientes que en ese momento dijeron, ya fue, si hay que perder la vida por nuestra patria, vamos con todo. Y, y una travesía como la que emprendió él junto a su ejército, hoy lo vemos como algo impensado, es decir, cruzar la cordillera a caballo, sí, con emula, esas condiciones existe, con, con esa vestimenta, con, con los pocos recursos de, de ese momento, ¿no? Sí, y con el miedo a ser descubierto, mm. eh, con las inclemencias, porque ¿Sí? pensemos nosotros nomás cuando vamos en invierno en auto. Uf. Que ya es problemático. Ya que hay podemos... que ponerle cadenas al auto, <risa> auto... y todo. Imagínense en claro. esa época, ¿sí? En donde el único soporte era la mula, uh -huh. porque el caballo tampoco tenía la fuerza necesaria para atravesar. Sí. Entonces, realmente una tarea de titanes. Obvio, Pff, qué visionario, magnífica. como decía Clary. Eh, creo que ya no existen personas próceres o funcionarios que sean capaces de entregar su vida o toda su parte económica, quedar completamente despojados ¿Sí? en pos del futuro. ¿Qué, qué visionarios también, porque tenían ese sueño de libertad, lo lograron concretar y crearon un país que, que era su sueño, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Piensen que él, si se hubiera quedado en Europa, hubiera sido el, uno de los generales más importantes de España. Claro. Eh, abandonó todo, dejó todo y se vino a la Argentina uh -huh. por un sueño diríamos por una locura, ¿no? Tal cual. Eh, a empezar de cero, vaya a saber eh, qué habrá pensado en el momento, cómo iba a ser recibido, si uh -huh. lo iban a abrir, lo iban a recibir con brazos abiertos, con, ah. con la espalda, ¿no? Un Obvio. poco como se fue, porque uh -huh. se fue con la espalda. Sí. Y qué rol importante fue Mendoza, ¿no? Por ciento de la gesta. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Mendoza cobra un un lugar relevante. Si uh -huh. pensamos más en el turismo, uh -huh. la mayoría de los lugares turísticos son tenemos lugares sanmartinianos. El, San San claro, el Manzano, el Cerro, del Cerro de la Gloria, Gloria. Eh, la Biblioteca San Martín, uh -huh. la casa en donde nació sí. Mercedita. El después, Museo San Martiniano. El Museo San del, Martiniano, claro. ¿Por qué San Martín vino a Mendoza? Por ¿Cómo pasó a formar parte de su vida? ¿Por qué vivió acá? ¿Por qué su hija uh -huh. vivió acá? Rapidito. Sí. Llega a Buenos Aires, uh -huh. ¿sí? le, le ordenan crear... El, un ejército que es el famoso ejército de granaderos a caballo sí. que hoy día es la custodia presidencial uh -huh. Uh -huh. Eh, combate en san lorenzo es decir en santa fe sí. lo designan al ejército del norte uh -huh. que era la táctica habitual de esa época uh -huh. enfrentar por el norte que ellos los españoles bajaban desde perú uh -huh. y ahí es en donde a él se le ocurre que eh, hacer un ataque por atrás uh -huh. ¿sí? es decir eh, por el mar al centro neurálgico del poder español en, en Lima Ajá. por eso el paso ideal es, es Mendoza claro. porque de paso libertad va a Chile uh -huh. donde está Santiago y por eso viene a Mendoza es nombrado gobernador intendente Claro. y ahí empieza a reconstruir todo a su... Y un sentido de, de hermandad latinoamericana también, por no supuesto. solamente pensando en el país donde él nació, okay. en Chapeyú Corrientes, sino también, bueno luchemos por claro. los hermanos chilenos, luchemos por los hermanos peruanos, él con, con todo su conocimiento ¿Seguro? de la guerra y demás, eh, dándoles sí, una sí, mano sí. habla mucho de lo que era él como persona, ¿no? Por supuesto, por supuesto piensen que dejó a su esposa, ¿sí? piensen que no conoció a su hija cuando nació, la, oh la conoció muchísimo tiempo después, ¿Sí? no estuvo en la muerte de su esposa, en el velorio uh -huh. de su esposa. O sea, eso arma a, habla de una entrega uh -huh. Sí, muy muy importante, ¿no? Y complicado eso, me imagino, para los Escalada, para la familia de Remedios, el vínculo con San Martín en ese momento, esas costumbres, y que su marido no estuviese presente ni en el nacimiento de su hija, ni en la muerte de su propia esposa. Sí. Eh, debe haber habido un rechazo Olémico. ahí, una situación por muy supuesto, compleja. Por supuesto, por supuesto que debe haber habido eh, un, un rechazo, un, un uh -huh. por qué, ¿no? Un uh -huh. para qué. Un resentimiento, ¿Eh? sí. Pero bueno... Valió a una veces pena. las grandes causas necesitan grandes hombres, ¿no? Sin por duda. supuesto. ¿Y cómo muere San Martín? Porque en definitiva hoy, 17 de agosto, es el día donde conmemoramos su fallecimiento. Exactamente. El eh, llamado, ¿no? El paso a la inmortalidad. Mortalidad. Así le decimos a esta bueno, fecha. San Martín eh, nunca tuvo una vida saludable, mm. sino que fue, tuvo eh, aquejado por, por varios problemas. Aparte de haber sido un hombre, un soldado, ¿no? Uh -huh. Las heridas que tuvo, bueno, la claro. herida de, de, en San Lorenzo y después una herida que tuvo en España, lo aquejó durante toda su vida. Uh -huh. ¿sí? eh, heridas de espadas. Heridas de espadas, uh -huh. heridas de guerra. Claro. Desde ¿sí? de la época, sí, sí. Eh, totalmente comprensibles. Piensen en la medicina de la época, no es la Uf, medicina de ahora. No había duda. tomógrafo, no, claro. no había ecógrafo. Y aún así seguían, ¿eh? Sí, aún así seguían. Bueno, hay un librito, ¿Sí, si sí. me sí, permiten, claro, que claro. habla sobre, bueno, este que está acá, no, ¿Cómo se llama eso? Es eh, La Salud de San Martín. Ah, que habla, mira. Es un, un médico. Un mira, médico historiador. Ahí y lo van a ponchar. Perfecto, eh, un médico historiador. Es ¿Sí? uno de los libros. En donde habla de, de la salud de San Martín. Todo Ajá. lo que lo aquejaba. El reuma. Sí. No se sé, sabe si era gastritis lo que tenía. Si había algún problema estomacal. o algún problema en el pecho. Uh -huh. eh, que era lo que lo maltraía. Él siempre se queja de su salud. Mira. En sus escritos. Aguido, Ago de Cruz. Uh -huh. Él se queja de. De, de, de sus problemas, de, de su enfermedad. Es más, en un momento determinado, él dice, bueno, ya es hora de que la tierra me entierre. Uh -huh. ¿Y a qué edad fallece? Él fallece a los 72 años. Ajá. Él nace en el 78 y fallece uh -huh. en el 50. Es un hombre grande cuando fallece. Pensemos sí. en la época, ¿no? Uh -huh. 72 años claro, para, sí, para época, la, mucha la época. Es, Está bien. es mucho y aparte sí, un sí. hombre que ha trajinado toda su vida, que no ha dormido cómodo. Claro. ¿no? Sí, vida compleja. Que habrá comido mal. <risa> obvio, <risa> sí, obvio. Sí, sí, sí, obvio Igual supuesto. era muy frugal en su comida. Ah, ¿sí? Era muy frugal en su comida, era muy moderado sí. eh, y quizás eso también lo ayudó. Qué claro, interesante no conocer esos datos esos por ahí datos que, que, que no desconoce. nos cuentan. ¿Y qué otra cosa, Enrique, nos podrías contar así, eh, como algo curioso, como algo que no se sepa tanto de la vida de San Martín como para sumar a modo de, de perlita, quizás Seguro. en este espacio donde pretendemos homenajearlo? Bueno, eh, él era un hombre mm, diferente a su época con respecto al trato de las personas. ¿Ah? ¿Sí? Eh, él trataba a todos por igual uh -huh. ¿sí? ya fuese un subordinado de alto un cargo o un sí. subordinado de bajo cargo o un soldado simple y raso uh -huh. ¿sí? pensemos que eh, gente que lideró parte de su ejército era afro, claro. algo impensado para la época uh -huh. y que él lo designara sí. como un lugarteniente uh -huh. eso también habla, hab habla, habla de él, las máximas las máximas de San Martín, su hija mm. hablan del respeto, sí, de la honradez los valores, los sí. valores. Eh, no lo hace una persona ¿no? que no tenga esos mismos valores ¿no? Sin duda, claro. Enrique, tengo una pregunta en base a tu experiencia como historiador y también tu pasión por San Martín, quizás que en su momento ha sido polémico, se ha tratado este tema sabemos que San Martín descansa en la capital en Buenos Aires, pero teniendo en cuenta su vida, su historia, su amor por Mendoza y todo lo que significó para él ¿Dónde crees que debería o debería haber descansado San Martín? Porque mm. está la polémica entre Capital por ser la capital o Mendoza por todo lo que significó. En su momento hubo una grieta que se habló incluso políticamente si se trasladaba sí. o no, hace bueno, varios años. Bueno, incluso en su corriente natal. También, que también es, podría eso, ser yo iba, una también posibilidad. Iba a decir eso, porque yo creo que lo importante no es dónde yace, sino en dónde están nuestros corazones. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. eh, ...está en, en la basílica... ...en la iglesia metropolitana... Sí. ...de la Argentina... Uh -huh. ...custodiada ahí por sus granaderos... Eh, ...que no fue fácil su llegada... Uh -huh. ¿sí? ...pensemos que él en realidad... ...fue enterrado en Bulón Summer... Uh -huh. ...mientras vivió su hija... Claro. ...y después hubo un gran periodo... De, ...de estancamiento... ...con respecto a cómo tratar... ...sus restos... ...si traerlos o no traerlos... Uh -huh. ...hubo también una discusión... ...si lo colocarlo en la basílica o no... Uh -huh. ...y demás... Eh, ...con respecto a tu pregunta... No lo sé. <risa> y yo, como, como mendocino, me gustaría acá. ¿no? Lógico. Como mendocino, me gustaría acá. Pero como argentino, no importa el lugar. Lo importante es que lo recordemos, que Por lo supuesto. tengamos presente y que sigamos su ejemplo. Por Seguro, sí. lo más importante. Un hombre intachable, intachable. San Martín que hizo Único. todo. Dejó hasta lo que no tenía. tenía. Por, por la patria, por claro. liberarnos de alguna manera, no solo a nosotros sino como decíamos, a Chile y a Perú y es muy bonito ver como cuando charlamos con un profe de historia, con un historiador con la pasión con la Ajá. que se refieren Ajá. a él y con el cariño, porque viste que hay muchos próceres que son polémicos sí. que te pueden gustar o no, que puedes estar de acuerdo Ay, no con su ideología, sí. pero San Martín es algo que como el fútbol, como la selección argentina, viste, nos pone no, a todos sí, del no mismo que... lado no hay grieta cuando hablamos de San Martín cierto, de porque supuesto, sin totalmente. dudas es una persona a la que le debemos sí, sí, sí. todo todo, como argentinos. Todo, todo. Gracias Enrique no, por, por habernos visitado, por la información que nos trajiste la verdad que un placer poder ya. charlar con vos en este día.